Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección donde vamos a hablar sobre bancos de imágenes. Vamos a describir dos tipos de formatos que son los SVG y PNG. SVG son imágenes vectoriales basadas en funciones matemáticas. Y PNG, imágenes sin fondo basadas en píxeles. La diferencia entre estos dos formatos es que el SVG se puede animar y escalar a todo tamaño. En cambio, el PNG, como son píxeles, si nosotros aumentamos o disminuimos el tamaño, puede ser que la imagen se vea un poco pixelada, es decir, un poco borrosa. A continuación, vamos a observar algunas páginas web donde tú puedes encontrar imágenes en diferentes formatos para que las puedas descargar y añadir a tus presentaciones o documentos. En Cliptar Max, tú vas a poder encontrar efectos. Marcos, diferentes imágenes con pinturas. Stick PNG vas a encontrar imágenes PNG transparentes. PNG IMG es un banco de imágenes de PNG donde vas a encontrar cientos de imágenes de diferentes temáticas. PNGPix es una página donde vas a encontrar imágenes PNG e iconos de uso no comercial. IFab PNG es un banco de imágenes el cual te ofrece más de 16 millones de imágenes en formato PNG. Vamos a revisar cada una de estas páginas. Iniciamos con Clipart Max. Aquí tú puedes realizar la búsqueda de las imágenes o en esta parte seleccionar la temática a buscar. Seleccionamos la imagen, damos clic en la opción de View HD PNG y aquí podemos observar la opción de descargar. Damos clic en Download. Seleccionamos Download PNG va a aparecer en nuestra carpeta de descargas o también en nuestro explorador de archivos vamos a seleccionar la ubicación donde queremos que se guarde nuestra imagen. Ahora nos encontramos en la página de Stick PNG y en la parte superior tenemos la opción buscar imágenes PNG. Una vez seleccionada la imagen tenemos la opción de descargar y el proceso de descarga es igual que en el anterior paso. Aparecerá en nuestra carpeta de descargas o podemos visualizar nuestro explorador de archivos. Vamos a visualizar nuestra siguiente página web. Aquí podemos observar que las búsquedas nos van a aparecer en inglés. Tenemos nuestra columna de animales y aquí nos va a aparecer el número de imágenes asociadas a esa temática. Damos clic y tendremos estos resultados. Vamos a dar clic en descargar, damos clic en la imagen, presionamos clic derecho y seleccionamos guardar imagen con. La guardamos en nuestro explorador y aquí en la parte inferior ya podemos observar la imagen descargada. Ahora nos encontramos en la página de PNG Pix y en esta parte podemos realizar la búsqueda. Las palabras deben estar en inglés y encontraremos estos resultados. Seleccionamos la imagen, seleccionamos descargar, guardamos nuestra imagen y ya se encuentra descargada. Y por último nos encontramos en la página de Fab PNG, realizamos la búsqueda, seleccionamos la imagen. damos clic en descargar, guardamos nuestra imagen y aquí ya podemos observar la descarga. Te invitamos a revisar cada uno de estos bancos de imágenes para que puedas hacer uso de estos recursos en tus diferentes archivos. Hasta la próxima.